¿Es verdad la criptozoología? El mundo guarda enigmas que afortunadamente el hombre ha llegado a conocer. Pero de los que más llaman la atención tienen que ver con las criaturas desconocidas. Serpientes gigantes, monstruos marinos, extraños primates en las montañas, e incluso reptiles gigantes en las selvas que bien pudieran ser dinosaurios que sobrevivieron a la extinción. Además una gran variedad de criaturas que se saben sido vistas en diversas regiones del mundo. Estos relatos se conocen desde las antiguas culturas hasta nuestro presente. Animales desconocidos, escurridizos, protagonistas de leyendas, de misterios, e incluso de nuestras propias pesadillas. Esto es lo que nos depara al entrar en el estudio y conocimiento del fantástico mundo de la criptozoología. ¿Alguna vez has escuchado el término criptozoología? Y si no, quizá el término críptido sí. Pero si ninguna de estas dos palabras se te hace conocida, a lo mejor conoces al abominable hombre de las nieves o al monstruo del lago Ness. Estos dos son claros referentes de lo que es la criptozoología que hoy aquí les voy a enseñar. Pero también vamos a responder a la pregunta de si la criptozoología es verdadera. Para empezar debemos saber qué significa la palabra criptozoología, para que desde su etimología podamos comprenderla. La criptozoología es una palabra derivada de tres términos griegos, criptos que significa oculto, zo que significa animal, y logos que hace referencia a tratado o estudio. Por lo tanto la criptozoología es aquella que se encarga del estudio de los animales ocultos, llamados criptidos. Teniendo claro este significado, Comencemos esta aventura en busca de las criaturas más extrañas y misteriosas del mundo. La idea de buscar criaturas desconocidas de una forma científica nació de la curiosidad del belga francés Bernard Eudermans, doctor en zoología y apasionado de las especies exóticas. La historia cuenta que después de leer un artículo titulado ¿Podría haber dinosaurios? del escocés, Ivan Terren Sanderson, quedó maravillado con la idea de que pudieran aún existir especies desconocidas en lugares remotos e inhóspitos, en donde el hombre no había puesto pie alguno. En 1948, motivado por aquella idea de la existencia de posibles sobrevivientes de dinosaurios, emprendió una incansable búsqueda de las criaturas desconocidas. Recolectó evidencias y testimonios de pobladores que habitaban regiones exóticas que hablaban sobre monstruos o bestias a las cuales respetaban o les infundían temor. Se dio cuenta que en las palabras de los ancianos y las leyendas de ciertos lugares, se ocultaban increíbles historias de avistamientos de criaturas imposibles. Un mundo extraño e inexplorado comenzó a abrirse ante los ojos de este zoólogo explorador. Sabía que sus estudios e investigaciones estaban formando un nuevo tema y que muy pronto los animales ocultos podrían comenzar a revelarse. Aquellos testimonios deberían conducirlo a la localización de las criaturas más sorprendentes e inverosímiles narradas en las leyendas del mundo. Fue así que en 1955 publicó su libro Tras las pistas de los animales desconocidos, en donde relata casos de la existencia de posibles animales como el perezoso gigante de la Patagonia, el mono antropoide de la sierra de Perija, el león moteado de las montañas de Kenia o los enanos velludos de Mozambique, entre muchos otros de los cuales hablaré individualmente en los siguientes capítulos de criptozoología. El libro atrapó el interés de miles de personas, tanto así que logró vender más de un millón de copias y fue traducido a diferentes idiomas. Con esto, una nueva disciplina había nacido, la criptozoología que con el tiempo consiguió adeptos en todo el mundo. Sin embargo, la palabra críptido se le atribuye al investigador Johnny Wall, quien creó ese término. Fue hasta 1983 cuando el investigador Johnny Wall utilizó por primera vez la palabra críptido en una carta enviada al Boletín Internacional de Criptozoología. Su etimología hace referencia a lo oculto y el vocablo fue incluido en el diccionario Marine Webster, una de las fuentes de referencia más importantes del idioma inglés. Otra de las aportaciones importantes para terminar de fortalecer el tema fue el señalamiento del zoólogo británico Carl Schucker, quien mencionó que la palabra criptozoología también puede traducirse de forma literal como el estudio de la vida oculta, en donde se podría aceptar también formas de vida diferente, entre ellas las plantas ocultas por ejemplo. Interesante también es la creación de una de las ramas de la criptozoología, la criptobotánica, que en capítulos siguientes voy a desarrollar más. Pero por el momento vamos a dar un repaso a esa primera lista de animales que conformó la criptozoología. Sin especímenes capturados ni descubiertos, la criptozoología se mantuvo de casos del pasado, en donde los descubrimientos de animales desconocidos habían impactado al mundo. Por ejemplo, el dragón de Komodo, localizado en Indonesia en 1918. El celacanto, ves que se creía extinto desde el periodo Cretácico, pero que se encontró un ejemplar vivo en 1938 y otro en 1998. También se anexaron los casos de animales que recientemente se habían extinto y que el avistamiento de uno de estos pudiera ser parte de esa fauna oculta. En esta parte la figura emblemática fue el tilacinos, o tigre de Tasmania, del cual afortunadamente se tiene al menos un video. El moa es otro de los impresionantes animales que desafortunadamente fue exterminado por el hombre en Nueva Zelanda, y que alguna pista de su aún existencia sería una noticia mundial. Evelmans consideraba a la criptozoología como una nueva rama del saber científico, por eso exhortaba a que todos los estudios criptozoológicos se realizaran de acuerdo con información y datos reales, recopilados con un elevado rigor metodológico. Pedía a sus colegas que mantuvieran una visión abierta e interdisciplinaria, debido a que muchas de sus investigaciones y objetos de estudio partían de leyendas y tradiciones populares, o de los relatos de exploradores que, a diferencia de la zoología, aquí se tomaban como fuentes fidedignas de pruebas e información. Estos entusiastas estudios lanzaron a los cazadores de monstruos a explorar el mundo. Llamó tanto la atención de la comunidad científica, que lejos de apoyar la iniciativa y verla como una posible fuente de conocimiento, la desprestigiaron relegándola como una pseudociencia o ciencia falsa. Y es que las leyendas de monstruos en algunas partes ya eran muy populares desde hace siglos. Uno de estos es el monstruo del lagonés. La historia cuenta que cuando San Colombán se hallaba en la provincia de Pictos, tuvo que cruzar el lagonés, pero al llegar a la orilla, vio que unos aldeanos enterraban a un infortunado que había sido atacado por una monstruosidad acuática. Al oír esto, el santo ordenó a un nadador traer una barca anclada a la otra orilla, usándolo como carnada para el monstruo. Entonces la criatura emergió de entre las profundidades y se lanzó a él con las fauces abiertas. En ese momento, el santo levantó la mano e hizo la señal de la cruz diciendo, en nombre de Dios te ordeno bestia, no te atrevas a tocar a este hombre, retrocede, retrocede. Entonces el monstruo cerró sus fauces, y dando un giro, se alejó haciendo caso al santo. Esta es la primera referencia que se tiene del avistamiento del monstruo de Lagones, recogida por Abad de Iona en su biografía de San Colombán, escrita en 665 después de Cristo. siglos después, siendo el año de 1934, Robert Wilson publicó una foto que daría la vuelta al mundo. En ella había captado como una forma misteriosa similar al cuello de un reptil prehistórico surgía de las aguas del lago. La comunidad científica no daba crédito. La fotografía era real, pero no podían creer que aquello fuera en verdad un monstruo que habitaba el lago. Por lo que haciendo caso de dicho descubrimiento, se realizó una exploración por parte del Instituto de Ciencias Aplicadas de Boston donde utilizaron un sonar para captar el gigante monstruo y una técnica de realce digital de imágenes, con lo que obtuvieron la increíble imagen de lo que pudiera ser un plesiosaurio, un dinosaurio marino de hace millones de años. Sin embargo, la comunidad científica desmontó aquella evidencia, señalándola como falsa, y por ende, la mayoría de pruebas sobre monstruos llevadas al sitio de las pseudociencias, por considerarlas como fraudes. Fue un duro golpe para la criptozoología que desde su nacimiento ya estuviera desprestigiada, pero Bernard Eubelmans, ahora considerado como padre de la criptozoología, nunca se rendiría para que su propuesta fuera aceptada. Por lo que entre 1970 y 1985 fundó centros académicos para el estudio de criptidos. El más importante fue la Sociedad Internacional de Criptozoología en Washington, Estados Unidos. Entre sus filas contaba con científicos y estudiosos de las ciencias naturales. Aquí, Evelmans puso énfasis en el empleo del método científico para posicionar a la criptozoología como un tema serio. Los practicantes de esta disciplina entendían que la investigación criptozoológica requiere no sólo de un profundo conocimiento de la mayoría de las ciencias zoológicas, sino también de cierto entrenamiento en ramas como la mitología, la lingüística, la arqueología o la historia. En el tiempo que duró la sociedad no hubo grandes avances y la institución cerró en el año 2005, debido a los problemas financieros ocasionados, quizá por los fuertes gastos que eran necesarios para las expediciones requeridas. Alrededor del mundo se han integrado entusiastas y amantes del tema, denominándose como criptozoólogos Y al no llevar la idea principal de su creador, estas personas llevaron cada vez más a la criptozoología a complementarse con otras pseudociencias, como la ufología y fenómenos paranormales. Un caso especial adoptado por la criptozoología es la de Locapi, un raro pariente de la jirafa que su hábitat está en el África central. La característica especial del okapi son sus patas con rayas blancas, parecidas a las de una cebra. Esta especie permaneció oculta hasta que fue descrita en su totalidad en el año 1901, ya que antes solo se sabía sobre su existencia por restos óseos encontrados y trozos de piel. Su descubrimiento fue algo sorprendente, por eso la revista internacional de criptozoología la adoptó como símbolo oficial. Así fue como nació la criptozoología. Y a lo largo de los años se fueron integrando criaturas, monstruos y animales al bestiario de esta disciplina. Ahora esta variedad de animales ocultos han sido separados por categorías según los diversos autores que han escrito sobre el tema. Por ejemplo, los críptidos lacustres Grandes animales desconocidos que se han reportado en los lagos del mundo, como el monstruo del lagonés. Ogopogo en Canadá, o el Nahuelito de Argentina. Críptidos marinos Desde el siglo XVII se han reportado más de 600 casos de enormes serpientes marinas sin identificar, o el famoso calamar gigante conocido como el Kraken. Críptidos terrestres Animales de morfología prehistórica como el Moquelembembe o el Tetzelworm de la región de los Alpes Bávaros. También están los caninos como la bestia de Gemaldá o el Véndigo del Norte de América. Créptidos voladores. Con menos número pero gran misterio, encontramos criaturas como el Congamato o la Gárgola de Guanica en Puerto Rico. Humanoide eslabones perdidos ocultos en regiones inhóspitas de morfología humana con pelaje como el bien conocido bigfoot o pie grande o el Orang pendek de sumatra sin dejar a un lado el legendario yete de la esto es por mencionar solo a los más conocidos pero en los siguientes capítulos haremos reseñas de cada uno de estos monstruos y críptidos para responder a la pregunta ¿serán verdaderos? Ha llegado el momento de responder a la pregunta que nos trajo hasta aquí ¿La criptozoología es real? Como han visto, esta disciplina tiene sus valores científicos y aunque ha sido desprestigiada, sí, la criptozoología es real pero para aquellos que se quieren aventurar en la búsqueda de los animales ocultos de forma profesional y seria En este primer video de criptozoología les he mostrado lo que esta materia nos propone. Yo sé que a muchos de ustedes les gustan los animales increíbles, los animales ocultos. A mí también. Así que en este primer tomo cero es la explicación de lo que es la criptozoología. Y en los siguientes capítulos vamos a investigar más acerca de cada criatura. Y descubriremos si son reales o son falsos. Espero les haya gustado mucho este video. Mientras lo realizaba estaba haciendo una exploración en una montaña porque... Estamos descubriendo enigmas interesantísimos que voy a dar a conocer en mi canal de viajes y de exploración que voy a dejar en la descripción de este video, ahí vayan y está el enlace. Mi nombre es la Castro, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Durante mis investigaciones alrededor de México pude recopilar decenas de datos, testimonios, historias y leyendas de extrañas Criaturas que existen en México Es por eso que decidí crear mi primer Bestiario criptozoológico El cual titulé Criptozoología Oxlack. A muchos de ustedes les gustan estos videos. Así que decidí escribir todo lo que había investigado sobre estas criaturas en México. Si quieren adquirir estos libros, me pueden escribir, me manden un mensaje al correo que está apareciendo en pantalla o al número de WhatsApp que también está apareciendo por aquí. Díganme, yo quiero los libros de criptozoología y les explicaré y les daré toda la información para que se los puedan mandar hasta su casa autografiados. La colección es de 13 tomos. Por el momento tenemos 13 en físico que se los puedo enviar a su casa, hay 4 más que se encuentran en formato digital y en total serán 13 de la colección. Así que ya lo saben, si quieren comenzar esta colección de criptozoología, mándenme un mensajito y yo se los envío hasta su casa.